hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas estas fines a ella el día de hoy vamos a ver la sexta parte de cinemática en esta clase veremos gráficas de movimiento uniforme movimiento uniforme acelerado y movimiento uniforme desacelerado y por último ejemplo de aplicación de las gráficas combinando cada uno de estos movimientos no siendo más Comencemos. Miremos cada una de las gráficas de movimiento. Empecemos con movimiento uniforme. Tenemos la gráfica de distancia contra tiempo, velocidad contratiempo y aceleración contra tiempo. Para ello, no olvidemos la ecuación que la rige. Distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia y el tiempo son directamente proporcionales. Quiere decir que a mayor tiempo... Mayor distancia y viceversa. Entonces, como no tiene ningún numerito acá, es lineal, o sea que es una línea de este tipo. Ese sería el comportamiento. Ahora miremos la velocidad. La velocidad es constante, quiere decir que no cambia en el tiempo. Como es constante, va a ser positiva y tomaría este comportamiento, es un valor constante. Y como es un movimiento uniforme, la aceleración debe valer 0. O sea, la gráfica de aceleración contra es esta. Y tenemos entonces las gráficas de distancia contra velocidad contra y aceleración contra para el movimiento uniforme. Miremos qué ocurre con el acelerado. Veamos las tres gráficas y debemos recordar la ecuación que dije el movimiento uniforme acelerado. Velocidad inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso miren que el tiempo está elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado es una ecuación de tipo cuadrática, como la podemos ver acá. Ahora, la velocidad, ¿con la velocidad que ocurre? En el movimiento uniforme acelerado la velocidad aumenta proporcionalmente. Quiere decir que es una línea de esta forma, a mayor tiempo mayor velocidad son directamente proporcionales. Y la aceleración es constante y positiva, o sea que como es constante, toma este comportamiento. Es una línea constante. Continuemos con el movimiento uniforme desacelerado. Planteamos las gráficas y ¿qué es lo que ocurre? El desacelerado es lo inverso al acelerado, quiere decir que las gráficas cambian de sentido. Entonces, para la distancia contra tiempo se voltea el sentido. Ahora, para la velocidad contra el tiempo, arranca de una velocidad mayor y empieza a disminuir. O sea, que la línea empieza desde acá y va disminuyendo. Puede ir hasta cero o una velocidad cercana a cero. Y como es desacelerado, la aceleración debe ser negativa, pero debe ser constante. Por ello, toma este comportamiento. Vamos a ver ahora una combinación de cada una de estas gráficas en un ejemplo práctico Ve, veamos tenemos entonces distancia contra tiempo y nos plantean lo siguiente aquí hay una combinación de movimientos vamos a analizar cómo sería la velocidad y el tiempo entonces para ello debemos partir cada uno de estos comportamientos miren que aquí hay un comportamiento acá hay otro, acá hay otro entonces vamos a partirlo sería el primer caso un do, cuarto, entonces tenemos un tramo, dos, tres, cuatro y cinco tramos, en los cuales estamos mirando el comportamiento de la distancia. Entonces recordemos el primer caso. Este es un movimiento uniforme desacelerado. Como es desacelerado, la velocidad contra el tiempo toma este comportamiento. Arranca de una velocidad mayor y va disminuyendo. Entonces podemos partir de un punto acá y la disminuimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Este es un movimiento acelerado. Entonces quiere decir que la velocidad contra tiempo toma este comportamiento. Y lo reemplazamos acá. Ahora el siguiente. Este es un movimiento uniforme. Como es un movimiento uniforme, la velocidad es constante. Esta línea la vamos a reemplazar acá. Ahora, volvemos acá y tenemos un movimiento Uniforme desacelerado, o sea que la línea va hacia abajo y vuelve y se presenta un movimiento uniforme, o sea que es una línea de este tipo. Esta sería la gráfica de velocidad contratiempo tiempo en relación a esta combinación de movimientos en distancia contra tiempo. Vamos a ver ahora la aceleración, cómo se comporta. Entonces volvamos a la misma gráfica. Y vamos ahora a concentrarnos en la aceleración. Partemos los tramos. Tenemos lo siguiente. Entonces, este es desacelerado. Como es desacelerado, la aceleración debe ser negativa. O sea, que la línea quedaría por debajo. Ahora, tenemos un movimiento acelerado. Entonces, como es acelerado, es constante. La línea va acá arriba. Entonces, la reemplazamos. Como es un pedacito del tramo que sube, miren que la curva es pequeña, por eso se sube un poquito nada más. Ahora, movimiento uniforme, la aceleración debe valer 0. Entonces la ponemos acá. Ahora, este es un movimiento uniforme desacelerado. Entonces volvemos y quedaría abajo. Y este es un movimiento uniforme, quedando la línea en este lado. Entonces acá ya tenemos, miren que son como una especie de saltos. Desacelerado, acelerado, uniforme. Desacelerado y movimiento uniforme. Y describe el comportamiento de distancia contra tiempo. De esta manera se graficaría de forma conjunta cada uno de estos intervalos. No olvidemos que fueron 5, entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Con esto concluimos las gráficas de movimiento combinando el movimiento uniforme, acelerado y desacelerado.